Yo tuve una larga conversación con este hombre Al que conozco únicamente por haberlo entrevistado A lo largo de estos 20 años y pico que tengo en los medios de comunicación Nunca más que eso Me llamó la atención que quisiera hablar conmigo Pero por supuesto, no, no le iba a negar la charla Hablamos casi una hora Y entre muchas otras cosas Lo que me dijo es cuál fue la razón por la cual él se presentó tarde ¿Por qué? Ah, ¿qué pasó? al chaqueño palavecino del eh, cachet que había arreglado le pagaron solamente un tercio esa fue la razón de la demora todos acá sí. nos dedicamos a los medios de comunicación cada uno bueno, sabe arreglar sus números y sus este, cuestiones a su manera y este hombre nada, jugó un poco con eso dilatando la presentación porque esperaba que le pagaran no es extraño eso no es extraño, es común. Esa fue la razón por la cual el hombre subió más tarde al escenario. Luego se subió, hizo su recital. Horas, ¿no? Horas. Y además de todo, las, lo que él argumenta es que estaba cansado y que además estaba mal de la garganta. A ver, esta es la versión del chaqueño para la vecino. Yo la traigo acá para compartirla con todos ustedes porque nos encanta tener las dos campanas. Le dije, chaqueño, tengamos una telefónica, vos te tenés que defender, contá tu versión, porque sos un artista con 40 años de trayectoria, un hombre realmente que le ha dado trabajo a muchísima gente, un hombre que le ha dado alegría a muchísima gente y lo sigue haciendo. Por lo tanto, si van a ensuciar tu nombre, tu buen nombre y honor y tu marca personal y lo que venís construyendo día a día, corresponde que salgas a defenderte. Y él me dijo claramente que no lo iba a hacer en este momento, que más adelante sí, pero sí pedía por favor, me dice si querés aclarar esto, eh, me habló de la Hammer, me habló de un montón de cosas de las que estuvimos conversando acá, pero eh, me parece que aclarando esto... Eh, ya es suficiente nada como para hacer sonar la otra campana. ¿eh? Y digo, sí. me parece que tiene todo el derecho de aclararlo con sus palabras. Cuando uno va a un festejo, una feria, un evento público, uno no honra al que paga, uno honra al público. Y el público que estuvo allí esperó un año esta fiesta. Vos podés empezar en punto y dar muchos menos temas musicales que el show habitual del chaqueño que es una hora. Das 20 minutos y decís hasta aquí llegó mi amor ¡Epa! y te retirás. Ahora, yo tenía entendido que eran más que dos horas, este, que había, tenía que presentarse a las 10 y se presentó a las 2 de la mañana. Digo, tal vez llegó tarde de otra presentación. No sé si esta es la excusa válida. No, no, no, él, él ¿No? claramente dice que llegó un poco más tarde, ah, que bien. claramente llegó un poco más tarde, pero bueno, que tenía que ver con esto, con una tenía negociación que, que mantenía con pero alguien que desconozco duda. quién es. Él se refirió al tema del pago, que le habían pagado un tercio de lo pactado, pero también dijo que estaba cansado y que estaba mal de la voz. Sí, esas dos cosas también. Dijo eso también. Se llama la atención, digo, porque si es del pago, te la tomo. Ahora, si está mal de la voz, bueno, es otro, otro tema, ¿no? Tal vez explica otra cuestión, o, esa, o, o cómo se su... lo veía a él, viste, Pero que una no, no, señora hizo no, no, la lectura. La gente que está esperándolo con el pago. Entiendo que forme parte no significa que esté bien. Y yo recuerdo. Lo pasa todo el tiempo. Está bien, pero no significa que esté bien, porque la gente es la que padece y tiene sí, que esperar a la suerte. Débora, igual te puedo decir que pasa a diario con los piquetes. No, pero pará. Cuando es, hay un tema de. de te que, digamos, quiero agregar que otra te cosa. Reclamando un el año pasado lo tuvieron que bajar también de un escenario. La policía salteña lo bajó a patadas, Y así hay varios eh, episodios que él puede no gustarle que uno los cuente, pero qué pasa, ¿no? Porque llega más tarde o porque no le falta una cosa. Digo, siempre tiene una excusa cuando lo baja. De un escenario o cuando llega tarde. Me parece que ahí los únicos que pierden siempre es la gente que paga la entrada. Sí, pero Entiendo habría que, que escuchar a la dejó... gente. Por eso. Habría que ¿Cómo? escuchar a la gente, porque si escuchas al empresario, va a tener razón sí. el empresario. Sí. O sea, el artista tiene razón el artista. El tema es lo que opina la gente. ¿Sabes por qué? Porque esto se arregla solo de una manera? Pago. Pago por adelantado, dame Bien, toda la plata. Eso, y si le das la... toda la plata, hay que ver si después el artista... ¿Qué dice Mauricio Alessandro? una figura como para vecino sí. no le pagaste una semana antes? No te Digamos, me no ha pasado a mí en espectáculos de... que yo te digo No creo. podemos dejar de lado la actualidad de la crisis económica que vive nuestro país. Sí. Ahora, si él tiene toda una trayectoria... O sea, por supuesto, no es lo mismo que hace 20 años cuando uno sale al escenario... ...con un poco de pasión. Ya es un trabajo, una persona que se instaló y demás. Y sabe que si lo a, a, da el concierto, el festival, el show y demás... ...y no le pagaron, posiblemente no le paguen más. No o le paguen a 120 días y eso, en 120 días se desvalorizó. Diana, yo le pregunté, pero Chaqueño, ¿cobraste finalmente ese show? Dijo, no, yo solamente de ese show cobré un tercio. No Por no, lo tanto, no. nada, repito, es su versión... La quería compartir, porque hasta ahora la única versión que teníamos era la de la señorita, que estaría bueno, inclusive la, la conductora, poder hablar con claro. ella, ¿eh? eh Sería un bárbaro. Eh, discúlpame, Casorla, justamente, vos que sos abogado, eh, me dice mi productora, Natalia Palmeiro, que todo el tiempo estuvimos con, tratando de comunicarnos con esta mujer, ¿Eh? pero su abogado... Le, re le recomendó que no hable más del Seguro. tema y que bajara el video. Ah, oh, bueno. No sé. Bueno, porque fija posición. Porque acá hay, hay, un, hay una hora y, y un lugar donde este tipo de arreglos es la jungla. ¿Qué significa? Si el león no se come a la víctima, la víctima se come al león. Porque hay, hay artistas que van, después de haber arreglado, haber cobrado todo, te dicen, quiero... Eh, 200 dos mil pesos más. Sí, claro. Si no me voy. Sí. sí. Eso cuando pasa, cuando vos llegás a un, a un super lugar repleto de bote a bote, donde vos viste que el empresario recaudó y le sobra, entonces le querés sacar ventaja al puerto. Por eso se utiliza mucho, mucho ir con armas de fuego en las combis y en los vehículos. Porque Ay, por se pagan con billetes de boletería. estos no son muchas veces empresarios de pagar. Con la que tienen. Claro. Si nos pagan con pedos recaudación. ¿No es más fácil no. pagarle y hacer un. Encu... A ver, acá firmamos te pago esto, ¿no? Dame más, no, te pago negro, llévate la... no, un no, chumbo en no, la camioneta. Sí. ¿Sí? Una cosa son los papeles, no. otra cosa la norma, no, la no, ley y difícil. otra cosa lo que ocurre. Bueno, hasta acá, no, chicos. Para pagar. Chicos, chicas, hasta acá. Hasta acá el chaqueño para vecino.